Muy buenos días a todos los presentes a este primer taller de autonominación para el periodo de mi exper corte 2021-2022. Agradezco a los presentes por estar atentos a este evento. Eh, por favor, mantener sus eh, micrófonos en silencio hasta que pues, se le solicite participar para resolver alguna duda durante el proceso. De la misma manera, les sugiero tener en su navegador ya abierto el centro de educadores de Microsoft para poder ir realizando todas las actividades de acuerdo a a estos procesos eh, que se nos solicitan y que el día de hoy pues vamos a conocer. Entonces, eh, sugerencia, tener abierto eh, el Centro de Educadores de Microsoft para tener todo esto listo e iniciar el proceso. Si por alguna razón se están conectando desde un teléfono celular, no se preocupen, eh, les repito, este evento está siendo grabado y posteriormente será público dentro del canal oficial de YouTube, de Le computación y en mi canal personal, verdad? Así que pues todos sean bienvenidos. Vamos a estar también en un momento dado recepcionando a algunos otros docentes. Eh, quizá por la hora, ¿verdad? Y, y, y algunos, pues ya están cansados de la jornada de trabajo semanal, eh, no se han unido. Este, este evento es especialmente preparado para la comunidad educativa de Guatemala, pero por supuesto van a haber asistentes de otros países que de una u otra manera le han dado seguimiento o desean iniciar o, eh, en este caso, renovar su insignia y reconocimiento como MIE Expert para el periodo 2021-2022. Así que, pues vamos a dar inicio oficialmente al evento. Eh, me presento para aquellos que de repente no me conocen. Eh, mi nombre es Manuel Rodas. Soy consultor de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento para la empresa LEC Computación. Mi Master Trainer, mi Expert and Microsoft Certified Educator, cofundador y COO de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores voluntario en la sociedad de la internet capítulo Guatemala como líder del grupo de trabajo de e educación, embajador de la red académica Verano TIC y de las organizaciones internacionales MED2G2 y en línea positiva en Guatemala. Por ahí podrán ver también algunas de mis redes sociales para que eh, en este caso se puedan poner en contacto conmigo, aunque creo que la mayoría de una u otra manera ya tiene ese contacto vía WhatsApp. Mi correo electrónico oficial, es decir el que utilizo más para comunicaciones eh, fuera de la empresa, f.morales@lecomputacion.com. Eh, actualmente también nombrado como el director general de operaciones de la Asociación Educativa Global en Guatemala. Una asociación que se ha generado a nivel internacional, eh, producto justamente de toda esta dinámica que ha, ha estado sucediendo, es una red de aprendizaje que tiene representación en todos los países de América y España y recientemente se han adicionado otros países que hay docentes que dominan el idioma español porque básicamente los eventos son en el idioma español pero que están muy interesados en esta red de tal manera que eh, ya existe representación en Egipto, eh, en Francia, en Montenegro, y eh, pues eh, recientemente nos acaban de informar que también hay eh, un grupo eh, interesado también en participar que, eh, si no recuerdo mal, es de Rumanía y por supuesto Brasil que también está presente, ¿verdad?, como, como parte de, de los países de América. Ok. Ahora, veamos de qué se trata esto del programa Mi Expert. El programa Mi Expert es un programa global, pero la nominación es por país. Quiere decir que está abierto a todos los países del mundo, donde eh, pues Microsoft de alguna manera tiene operaciones. Pero este programa y en el proceso específicamente de autonominación, puede subir, sufrir algún tipo de variación dependiendo la región. Microsoft actualmente, eh, digamos que tiene seis regiones, que serían las cinco regiones correspondientes a los continentes, pero en el caso particular de América, tiene dos regiones. Entonces nosotros tendríamos una región de Europa, una región para África, una región Asia, una región Oceanía y en América está la región Norte, que básicamente es Estados Unidos y Canadá y la región Latinoamérica, que sería. Y toda la región del Caribe. Entonces, es posible, eh, existan ciertas eh, variaciones. Eh, aunque la mayoría de preguntas son bien generales, yo participo en el Club Mi España y pues lo uso mucho de referencia porque eh, cuando Microsoft lanzó esa posibilidad y fue global porque yo participé en ese lanzamiento, donde, eh, pues, anunciaba que yo podía generar o se podía generar en los diferentes países un club de eh, educadores innovadores de Microsoft. Eh, desconozco fuera de España si existe, eh, bueno, digamos que España fue el que, el que lo empezó a tomar, Luego yo tomé la idea, la propuse para Guatemala y por el momento todo bien. Entonces, digamos que a nivel de Latinoamérica, el Club MIE Guatemala es el primero que se forma. Eh, una persona MIE Expert, o es decir, un docente que ha sido nominado o reconocido por Microsoft como MIE Expert, pues principalmente debe de ser alguien que se desenvuelve en algún sector eh, del de sistema educativo nacional de su país, ¿verdad? O que es formador de alguna manera y que eh, utiliza principalmente las herramientas de Microsoft. Eh, es reconocido a nivel internacional justamente por Microsoft porque ha evidenciado que ciertamente utiliza todas estas herramientas de las tecnologías de Microsoft, entiéndase tanto Windows como Office y cualquier otra aplicación, incluyendo Minecraft Education Edition, como parte de sus procesos de formación. Este año se sucede algo muy particular y... Eh, por lo mismo que Microsoft está eh, trasladando, digamos, su modelo de reconocimientos de algo que se llama Microsoft Learn hacia eh, un programa de acreditación de insignias digitales eh, a través de eh, Acclaim o Credly Acclaim, eh, se está sucediendo que este año todos, todos, todos tanto nuevos como mi expert que ya vienen de algunos años, deben volver a realizar la nominación. Es decir, se ha borrado, eh, yo lo, eh, ya lo revisé en mi tablero, porque en anteriores oportunidades yo traía el registro de todas las autonominaciones que se venían haciendo año por año. Ahora, cuando entro al tablero de autonominación, no tengo ninguna de las anteriores. Solamente me aparece la opción de crear nueva nominación, que es justamente la que voy a realizar el día de hoy con ustedes. No quiere decir que, que la pueda completar eh, totalmente el día de hoy. Este es un proceso que, que lleva algún tiempo y eh, puedo completarla posteriormente, ¿verdad?, eh, lo importante es eh, quedar totalmente eh, autonominado, es decir, completar todos los requisitos y eh, tenerla como que oficial y ya enviada hasta fecha límite el 30 de junio. A pesar de que el periodo termina el 15 de julio y recién se, se aperturó ahora el 6 de mayo, es importante que yo tenga todo entregado al 30 de junio, porque Microsoft va a utilizar la primera semana de julio para hacer una ronda, una primera ronda de revisiones. Entonces el equipo Microsoft va a tener esta ronda de revisiones y posiblemente durante esta semana ustedes estarán recibiendo a su correo electrónico personal, que han registrado dentro del centro de educadores de Microsoft y que es el mismo que deben de utilizar para todos los procesos de autonominación, una notificación en caso eh, esté algo pendiente por completar y eh, tengan ustedes el tiempo como para hacerlo antes de que el 15 de julio oficialmente se cierre el periodo de autonominación. Otra característica que se recomendó mucho eh, en la primera reunión que tuvimos como Club Mi España. La nominación está en inglés y debe contestarse en inglés, aunque mis evidencias, es decir, mi way o videos o el proyecto que yo esté desarrollando, esté en español. Ahí no hay problema, ¿verdad? Porque igual hay un equipo dedicado para la región latinoamérica y españa que va a revisar este tipo de cosas sin embargo todas las respuestas que yo entregue dentro de el formulario de autonominación las debo de contestar en inglés y pues ahora no es tan, tan complicado el asunto verdad? podemos utilizar uno de los programas de traducción para que nos ayude en este proceso eh, eso pues no es ningún inconveniente, pienso, como para que ustedes redacten eh, antes este, este fragmento, porque son eh, en este caso párrafos que se sugieren que deben de redactarse, que tienen un límite de palabras, por supuesto que, que hay que tomar eso en cuenta pero que ustedes lo redactan en español, lo dejan grabado, por ahí les voy a dar el enlace para que puedan eh, bajar esta guía de autonominación, que hasta el momento solo había compartido en formato PDF, pero que ya está, está en, en formato de Word para que ustedes la bajen y la completen. Entonces ya tienen ahí eh, su fragmento preparado en inglés solamente para tomar y colocar dentro del de formulario pero importante, debe de contestarse en inglés. Eso lo recalcaron varias veces en, eh, este primer, en esta primera inducción que se realizó en el Club MIE España. Ok, entonces, eh, ¿cuáles son los pasos eh, que principalmente debo de seguir para mi proceso de autonominación? Primero, debo de crear un perfil, Dentro del centro de educadores de Microsoft si aún no lo tengo o, o de repente he olvidado eh, la contraseña del correo electrónico personal porque ha pasado verdad y no puedo recuperarla y fue el correo electrónico que en su momento he creado porque pues, eh, en los procesos que he realizado con algunos docentes. Eh, Digamos que solo poseían una cuenta de Gmail y en el momento crearon una cuenta de Outlook o de Hotmail, pero ya no volvieron a entrar al Centro de Educadores de Microsoft y han olvidado la contraseña y no la pueden recuperar. O simplemente no tienen correo electrónico personal de Microsoft. Importante, cuando yo me uno al Centro de Educadores de Microsoft, lo debo de hacer con una cuenta de correo electrónico personal. Personal, ¿sí? No institucional, porque no se me garantiza que, eh, pues, en el lapso de tiempo yo cambie de institución educativa y de repente ese correo electrónico institucional ya no me pertenezca y no pueda acceder, porque, eh, pues, solo deshabilitan o, o, o le cambian la contraseña, eh, etcétera. Y entonces yo ya no voy a poder acceder a él y voy a perder todo lo que ha avanzado dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Incluso llegaría a perder las insignias que ahora van a ser, eh, en este caso, reconocidas o entregadas a través del portal de acline Así que, importante, yo debo de estar unido al Centro de Educadores de Microsoft y ahí abajo pues está la URL de acceso con... Una cuenta de correo electrónico personal de Microsoft. Entiéndase: Outlook, Hotmail, eh, algunos docentes tienen Live, tienen M MSN, que son de, de, de las viejitas, ¿verdad? Que, que cuando eh, Microsoft inició con toda esta parte de correo electrónico, fue creando en diferentes periodos. Entonces, esa misma cuenta, es la que pueden utilizar. Importante, repito, deben de ser cuentas de correo electrónico personales de Microsoft. Muy bien. Dos, dentro eh, del Centro de Educadores de Microsoft eh, deben de iniciar un proceso de formación. Muchos de ustedes ya forman parte de la comunidad o de este Centro de Educadores de Microsoft, y han obtenido esta insignia. Esta insignia es importante porque es uno de los requisitos principales que eh, se requieren en ese proceso de autonominación. Entonces, cuando yo realizo dos horas de formación seleccionando de, eh, de algunos de los cursos que están dentro del de Centro de Educadores de Microsoft o un entrenador, me ha otorgado cierto código y este código pues eh, genera cierta cantidad de puntos y al acumular mil puntos en automático se genera este certificado, entonces es importante que nosotros verifiquemos que dentro del centro de educadores de Microsoft en el perfil ya tengamos este certificado y esto va más para aquellos que por primera vez van a formar parte del centro de educadores de Microsoft, deben de asegurarse haber obtenido este certificado dentro del de centro de educadores de Microsoft paso número 3, preparar tu candidatura ¿verdad? y en este caso Microsoft hizo entrega de eh, un documento que, que ya vamos a ver más adelantito eh, que yo he empezado a completar y que va a servir para iniciar este proceso de autonominación. Este, esta guía es para que ustedes previamente eh, la completen en borrador, la tengan lista y cuando le dediquen por lo menos una hora porque más o menos es el tiempo que se lleva uno en completar la autonominación, pues hagan todo el proceso o eh, lo, lo vayan generando por segmentos y lo que no tengan listo, que no esté preparado, pues lo tengan pendiente. Repito, el ideal es que para el 30 de junio ustedes tengan todo completo para que en ese primer ciclo de revisión que se realizará durante la primera semana de julio, eh, si hace falta algo, eh, Microsoft al notificarles a su correo electrónico personal que han registrado dentro del Centro de Educadores de Microsoft, eh, les dé el tiempo suficiente para verificar qué sugerencias han hecho los evaluadores y que puedan cambiar o actualizar los datos que están pendientes. Permitan. Ya durante la semana hablar bastante ya, ya afecta un poquito. Bueno, entonces ese sería el paso 3. Ya vamos a revisar este documento. Paso número 4. Entrar a la autonominación. Eh, aquí está un enlace. De hecho, también les voy a enseñar cómo poder acceder a esa autonominación dentro de eh, el centro de educadores de Microsoft porque por ahí también está la ruta para que yo pueda llegar y si no, tener siempre pendiente esta eh, dirección, esta URL para acceder directamente. Ahora, es importante que al iniciar mi registro, si nunca lo he hecho, tengo que realizarlo con... La misma cuenta de correo electrónico personal con la que me he unido al Centro de Educadores de Microsoft. A pesar de que ahí me aparece que puedo hacerlo con una cuenta de Facebook, con una cuenta de trabajo o de escuela o como empleado Microsoft, la que debemos elegir siempre es una cuenta Microsoft, una cuenta personal, ¿verdad?, y esa cuenta personal debe de ser la misma que yo tengo registrada para acceder al centro de educadores de Microsoft. No, no puede ser otra, sí, para que todo esté en la misma línea. Entonces, eh, ya cuando eh, yo he ingresado a mi proceso de autonominación, Voy a encontrar esto, esto pues también lo vamos a hacer en un momento, eh, yo voy a iniciar hoy oficialmente ese proceso de autonominación y eh, pues me va a aparecer que están mis datos principales, en algún momento si es la primera vez que ingreso me va a tirar automáticamente un formulario para que yo termine de completar algunas eh, opciones, ¿verdad?, eh, es decir, algunos campos que de repente no están completos o me da chance de modificar nombres, porque en algunos casos hay docentes eh, y, y eso también hay, hay que tenerlo muy, muy presente. Eh, cuando yo me uno por primera vez al Centro de Educadores de Microsoft, lo debo de hacer con el perfil de mi cuenta de correo electrónico personal. El asunto es de que posiblemente yo en la cuenta de correo electrónico personal, en el nombre, no el nombre de usuario, no en sí como, como está eh, generada la cuenta, sino que en el, los nombres y apellidos, en lugar de colocar mi nombre completo, eh, en mi caso, que podría ser Fernando Manuel y apellidos Morales Rodas, se me ocurrió colocarle... Eh, me mito, ¿verdad?, como, como, como abreviatura eh, que a, a nivel de familia me, me dice, y eh, poner cualquier otra cosa. El asunto es que si yo no actualizo estos datos y que sea mi nombre oficial, tanto los certificados como las insignias dentro del de Centro de Educadores de Microsoft, como dentro de Acline, van a salir con esa información, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes verifiquen que no estén utilizando un sobrenombre en eh, los nombres y apellidos oficiales, pero ese cambio principalmente deben de realizarlo dentro de su cuenta de correo electrónico personal. Eh, siempre tanto, el formulario de primer eh, eh, registro, digamos, o la primera vez en que yo me uno al Centro de Educadores de Microsoft, me sugiere también que ahí haga una actualización de datos para que ésta se refleje dentro del Centro de Educadores de Microsoft o en este proceso de autonominación, eh, idealmente que lo hagan, ¿verdad? Y que no estén utilizando ese sobrenombre. Entonces, en el paso 5 es justamente ese envío de nominación de mi Expert, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el calendario que ha sugerido Microsoft y que se va a suceder? Eh, el reconocimiento oficial de los mi Expert se hace en el mes de agosto, ¿verdad? Pero eh, el llamado a candidaturas y a renovación año con año, como mi expert, eh, se aperturaba el 1 de junio, este año pues se adelantó, de hecho el año pasado se adelantó al 15 de mayo y ahora pues oficialmente debería haber sido el 1 de mayo, pero el 6 de mayo realmente ya estaba aperturado eh, todo este proceso, entonces el proceso de presentación de candidaturas va a tener esta vigencia del 1 o 6 de mayo, eso también depende de la región, ¿verdad?, hasta fecha límite 15 de julio. La revisión de candidaturas se va a realizar desde mediados de julio, porque realmente ahí va a empezar el proceso, y durante todo el mes de agosto. Y la lista oficial de mi expert cohorte 2021 2022 será publicada dentro del blog de educación de Microsoft y otros canales oficiales a partir del 30 de agosto ¿verdad? entonces yo si todo fue bien y fui seleccionado eh, días antes ha llegado a mi correo electrónico una notificación indicándome que eh, yo he sido pues ya reconocido por Microsoft como mi expert. Esto más o menos sucede a, a lo largo del mes de agosto. Entonces, esa notificación llega a mi cuenta de correo electrónico personal, que es con la que yo interactúo en todos estos procesos, tanto en el Centro de Educadores de Microsoft como dentro del portal de Acclaim. Eh, si de repente no lo visibilizo, es importante estar revisando el spam, porque muchas veces esta notificación cae dentro de la bandeja de correo electrónico no deseado. Y es posible que también me pida que yo valide mi insignia, porque si yo no la valido, no va a aparecer dentro de mi tablero de insignias. ¿Verdad? Entonces es importante que... ...esté revisando a partir del 1 de agosto si sí, he sido seleccionado. Bueno, no necesariamente del 1 de agosto, ¿verdad? Porque de repente, dependiendo de la región, pero pensemos que entre el 15 de agosto y el 30 de agosto yo voy a estar verificando... ...que esa notificación haya llegado a mi cuenta de correo electrónico personal... ...y si no la veo, siempre revisar la bandeja de correo no deseado. Eh, los MIEXPERT, pues tienen adicionalmente, después de haber sido seleccionados... ...la oportunidad exclusiva de participar en eventos locales o a nivel mundial... Eh, hay eventos locales que pueden organizarse a nivel de país o a nivel de región, ¿verdad? Y donde eh, ese enlace VIP muchas veces solo le llega a los eh, MIE expert que forman parte de esta lista, para que ellos decidan registrarse y participar o no. Eh, hay un evento global que es el E2, eh, justamente tengo de fondo eh, parte de los papeles tapiz que, que nos entregaron, ¿verdad? Y que es el evento máximo de reconocimiento que hace Microsoft a todos aquellos eh, educadores innovadores que utilizan sus herramientas y que tienen evidencia o han presentado un proyecto bien interesante en el periodo de nominación. Eh, el año pasado, pues, por eh, obvias circunstancias y, y todo lo que sucedió, no se realizó este evento E2 y fue realizado hasta este año, ¿verdad? Y que, pues, muchos de ustedes participaron de manera totalmente virtual. Si en su momento ya se pueda volver a realizar de manera presencial Aquellos docentes mi expert que han presentado su nominación y un proyecto para el E2 y son seleccionados, Microsoft eh, eh, con, les concede eh, todos los gastos, es decir, les paga todo lo, lo referente a boletos de avión, hospedaje y alimentación los tres días del evento, que por lo general ha sido de tres días. Acá para Guatemala específicamente un profesor de un instituto por cooperativa de un municipio de eh, San Marcos fue el último que ganó este derecho y esto lo ganó en el año 2019 para participar en el 2020. Entonces a él le enviaron todo esto que les dije lo único que le quedó de su lado fue el trámite de pasaporte, porque no lo tenía, y su visa. Entonces, y si él ya estaba listo, pero pues sucedió lo de esta crisis sanitaria. Él tiene la promesa de Microsoft de que todo esto que le enviaron se lo van a renovar para que él pueda participar junto con los nuevos nominados. Eh, pues pensemos que para el 2022, si no es que para el 2023... Ya en un proceso de este formato presencial. Luego, eh, puede participar también en sesiones mensuales o trimestrales. Eh, aquí está lo de Mi Expert de España, pero ya les comenté, yo pertenezco al, al club Mi Expert de España. Y eh, pues he tomado esto que, que, que ya se hizo en una reunión como ejemplo, pero también para Guatemala van a haber eventos especiales dentro del Club MIE Guatemala, y es posible que en sus respectivos países también eh, existan eventos específicos y que van a ser invitados una vez ustedes tengan este reconocimiento como MIE Expert. Y pues eh, de ahí esperamos, somos reconocidos a partir de, de este mes de agosto hasta mayo, digamos, que nuevamente se apertura el siguiente ciclo de autonominaciones para la corte siguiente, que sería la 2022-2023. Muy bien, por acá eh, hay un código, lo voy a quitar al final de la actividad, se los voy a volver a proporcionar, para que ustedes lo canjeen dentro del de, eh, centro de educadores de Microsoft, hay un, un lugar especial donde yo puedo hacer ese canje. Así que pasemos directamente, voy a detener un momentito el compartir mi pantalla para proceder al proceso de compartir, en este caso, todo el escritorio. Y ustedes puedan ver desde cero, e igualmente, repito, este proceso se está grabando y quedará disponible en los canales oficiales de Lecomputación computación y en mi canal oficial personal de YouTube para que pues, posteriormente aquellos que no se unieron el día de hoy, no atendieron el llamado para el día de hoy, lo puedan ver de manera asincrónica, ¿verdad? Así que vamos a la actividad en particular. Cuando permítanme que esté directamente ubicado, para que cuando comparta sea eso lo que se lance. Muy bien. Eh, vamos a pensar que ya están viendo mi pantalla, pues lastimosamente el teléfono celular últimamente eh, no, no me ha respondido para, para hacer monitor y por el momento otro dispositivo consume el internet eh, acá en, en mi región, así que mejor eh, vamos a, a confiar y de igual manera, eh, si ustedes no ven la pantalla, pues que me lo hagan saber. Ya habilité los micrófonos, los tenía bloqueados, pero pues eh, en ese momento, ya en este momento ya están habilitados. Ok, entonces, lo primero que debo de hacer, justamente, ¿verdad?, es. Eh, ingresar a el Centro de Educadores de Microsoft. Entonces, eh, para acceder, eh, education.microsoft.com los va a llevar posiblemente a la página esta, que es en español. Eh, yo la, la práctica común que tengo es que ya tengo aperturado mi correo electrónico personal, ¿sí?, en este caso es el correo electrónico de Outlook, para que cuando inicie sesión, haga ese nexo en automático. ¿sí? Aquí esta vez no lo hizo, porque pues, yo utilizo también este navegador para aperturar otras cuentas. Entonces puedo hacer clic acá para que ingrese. Si no me responde, entonces ya voy a usar otra cuenta. Eh, ya me devuelve en automático la de Outlook. Le doy siguiente, no me solicitó contraseña porque, repito, pues ya la tengo también almacenada como parte de esas eh, eh, datos que, que almacena mi navegador. Eh, no me ha salido el sentido hay un sentido acá que a veces sale diciéndome que hay un recursos limitados para mi región, y si yo quiero tener acceso a todos, pues me vaya a la opción en inglés. De hecho, aquí estoy en la opción en inglés, eh, por eso aquí la terminación es diferente. Y eh, como tengo un componente de traducción automático, pues eh, me, me deja ver todo esto ya en español. Entonces, lo primerito es que yo voy a ingresar al eh, Centro de Educadores de Microsoft, y dentro, dentro del Centro de Educadores de Microsoft, verificar lo que les comentaba, que en mi perfil yo tenga ya ganada una insignia en particular. Y esa insignia en particular debe de ser esta, ¿verdad? Esta insignia que me reconoce como educador innovador certificado de Microsoft. Eh, que es de, de los primeros pasos que, que vimos verdad en, en, en el inicio de esta presentación. Entonces eso es lo primero, ya que tengo verificado ese dato, pues puedo proceder a ir al proceso de autonominación. Por ahí aquí les voy a estar compartiendo algunas cuestiones, vamos a, a moverme al, al archivo que tenía por ahí preparado. Ok, aquí está. Entonces les voy a compartir en el chat de la reunión. Para que se les facilite, eh, lo primero va a ser ese... Eh, la URL, justamente, ¿verdad? Para ir a, al Centro de Educadores de Microsoft, eh, está ahí disponible. Y ahora vamos a... Eh, Buscar cómo accedo a mi autonominación. Hay una dirección específica que, que me otorgaron, ¿verdad? Que está ahí para que yo le dé clic al enlace y, y esté eh, listo para autonominarme. Pero dentro del de Centro de Educadores de Microsoft hay un camino que también me permite llegar ahí. Eh, ¿Cuál es ese proceso? Pues me voy acá a donde dice programas. Eh, me aparece programas educativos innovadores de Microsoft, hago clic, en ese momento me va a enviar a eh, tres rutas diferentes y en la que a mí me interesa en este momento es esta, la de experto en... Eh, de, de la nominación como mi expert, ¿verdad? Experto. Aquí la traducción es extraña, ¿verdad? Recuérdense que estoy en la versión en inglés y estoy utilizando el, el traductor, un componente de traducción automático. Pero este es el proceso o la ruta que voy a seleccionar para convertirme en mi expert. Eh, bajo a, a leer algunos de los requisitos. Eh, Iniciales verdad, que, que me piden y por acá está una opción que dice aprende más, entonces hago clic ahí y en ese momento ya me manda específicamente a la página sobre el programa de mi expert y eh, ya me indica que las autonominaciones para la cohorte 2021-2022 están aperturadas y se van a empezar a aceptar del 6 de mayo al 15 de julio. Por ahí me da los eh, tres pasos generales, ¿verdad? O, o, o datos generales de ese proceso que yo debo de seguir para mi autonominación. Acá tengo el enlace para poder descargar la guía previa que debería de tener preparada para cuando inicio mi proceso oficial de autonominación. Y en este punto, pues yo voy a aprovechar a compartirles un documento, es decir, este documento en Word para que ustedes lo puedan descargar y así lo utilizan para complementarlo eh, en un tiempo determinado, ¿verdad? Previo a, a que ustedes inicien oficialmente su autonominación. Entonces, ahí en el chat de la reunión se los he compartido para que ustedes puedan descargar este documento en Word editable. Ok, eh, una vez eh, pues yo ya tengo esto listo y, y considero que voy a iniciar mi proceso de nominación, entonces ingreso a esta dirección, dirección que también voy a colocar ahí en el chat, si ¿sí? eh, quiero ir directamente, verdad, y, y no hacer esta ruta que yo les estoy mostrando, pues la eh, llego directamente hacia esa ubicación, verdad, y por acá también tengo eh, algunas cuestiones relacionadas de cuál es el papel de un experto de el MIE, es decir, cuando yo ya soy reconocido como Microsoft Innovate Educator. Eh, para que pues, eh, se lea en un momento dado, ahí también puedo descargar y ver actualmente la lista de expertos que existe. En Guatemala somos menos de 100. La meta que... Que, que se busca o en este caso como Club MIE he tratado de establecer es que por lo menos lleguemos a superar esos 100 e idealmente tener 300 o un poco más, pero de momento la meta es poder superar los eh, 100 eh, MIE expert ya reconocidos a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, entonces ahora voy a iniciar oficialmente mi proceso de nominación, así que hago clic por acá, me va a llevar a esta parte y ojo, ¿qué me dice? El sitio de denominación de los programas de Microsoft Education se ha movido, ¿verdad? Y me está mandando al nuevo sitio. Entonces, hago clic aquí y ahora estoy dentro del nuevo sitio. Y aquí me indica, o sea, hay una serie de, de información acá eh, que me da. Y eh, tengo la opción que ella me dice, regístrese ahora o inicie sesión. Entonces, hago clic sobre este botón. Luego aparece esa ventana que yo les decía, ¿verdad? Donde tengo las opciones de unirme con cualquiera de estos cuatro modelos o directamente con el correo personal. Yo en lo particular, como ya tengo aperturado mi correo electrónico personal voy a seleccionar una cuenta Microsoft. Entonces, hago clic en esa opción y ya estoy dentro, ¿verdad? Ya no me pidió usuario y contraseña, porque pues yo tenía aperturado mi correo electrónico, así que ese traslado fue digamos que transparente. Y entonces ya me dice que ha iniciado sesión como fmorales.rodas, ¿ya? Y que si deseo continuar entonces le digo continuar y me manda ya al primer panel. Ojo, se recuerdan que les comenté que a pesar de que yo soy mi expert de hace algunos años a la fecha, todo esto se borró. ¿sí? O sea, yo ya no tengo nada de esos perfiles o de esas autonominaciones en activo y es la primera vez o lo está tomando Microsoft como que fuera la primera vez que lo voy a realizar este es el formulario donde yo voy a ingresar mi nombre y apellido de forma correcta entonces eh, ahí registro eh, pues idealmente todo el nombre aunque ah, yo comprendo que a algunas personas no les gusta utilizar algunos de ellos pero el ideal es de que sí esté el nombre completo verdad luego me pide la dirección de correo electrónico personal, que es esta que estoy utilizando, y que la confirme. Entonces, pues la voy a confirmar. Eh, en algunos casos no topa el copy-paste, así que eh, pues la vuelvo a registrar, ¿verdad? Y ahora me pide el correo electrónico de mi organización o escuela, y aquí es importante. Ah, me faltó aquí todavía el punto com. Ok, importante, si yo no poseo cuenta de correo electrónico institucional, eh, puedo eh, intentar, ¿verdad?, probar con eh, mi otro, otra cuenta de correo electrónico de Microsoft. Eh, yo realmente no, no he hecho esa prueba ahorita en este nuevo formulario, pero en los anteriores sí daba esa chance. Entonces, aquí el ideal es de que yo tenga una cuenta de correo electrónico institucional, idealmente educativa, ¿sí? Entonces, voy a utilizar mi cuenta de correo electrónico educativa, que en este caso es la de Juan juanaparicio.edu.gt, ¿verdad? Eh, Juan Aparicio es nuestro brazo social y la institución que tiene, eh, en este caso... Eh, acceso o u oficialmente es reconocida por eh, um, en este caso el Ministerio de Educación acá me, me hizo un cambio eh, nuevamente voy a mi cuenta a colocar mi cuenta de correo electrónico personal eh, por, desconozco por qué razón eh, también colocó ahí o, o asumió que eran las mismas, o de repente me estaba obligando, ¿verdad?, a que coloque ambas, pero eh, realmente debe de ser aquí mi cuenta de correo electrónico personal, ¿verdad? Entonces, con esos datos ya está mi cuenta, mi dirección de correo electrónico personal, ya está confirmada, mi dirección de correo electrónico de escuela y ya está confirmada. Luego me dice. ¿A qué dirección de correo electrónico le gustaría enviar las comunicaciones? Eh, idealmente, yo siempre le indico que sea a mi correo electrónico personal. Luego, ya me solicita una dirección de inicio eh, de envío. En este caso, pues, podría colocar una, una dirección oficial a la cual me hagan llegar en algún momento dado documentación física. ¿Verdad? Entonces yo coloco ahí la dirección oficial. Eh, en mi caso, pues, por, por facilidad de, de llegada, voy a colocar una dirección de, de, de Ciudad Capital aquí en Guatemala. Entonces, aquí sería Manzana C, Lote 7, Villas del Rosario, Una 4 de Misco. Ciudad, pues es Misco, país Guatemala. Y el código postal, eh, si no estoy mal, ahí es el 01002. Ok. Eh, si tengo duda con el código postal, pues posteriormente lo puedo verificar. Eh, siempre en el internet. Ahora viene... La información escolar, nombre de la escuela. Acá lo que tengo que colocar es, eh, son los datos relacionados con la cuenta de correo electrónico institucional, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que yo debo de, de colocar acá. En este, caso, en este caso sería Academia y Centro de Aprendizaje de Tecnologías o de Tecnología... Juan Aparicio, ese es el nombre, en la dirección, eh, vamos a ver, que no me recuerdo de la dirección, pero el día de ayer me hicieron un favor de, de proporcionármela, solo que permítanme, vamos a ver, voy a tener que utilizar mi, mi Brave, Para irla a traer tal y cual me la entregaron. Vamos a revisar si está por acá también. Ok, aquí ya la tengo a la mano. Que pues tengo, tenemos eh, en remodelación nuestro sitio web, ¿verdad? Entonces, eh, yo de ahí tomo la información, sin embargo, pues ahorita no está. Aquí tengo la dirección oficial. Vamos a tomar de acá. Porque sería la que iría aquí. Luego dice, mi escuela es parte del distrito, Ministerio de Educación etcétera, sí, es parte del Mineduc, entonces yo voy a colocar que es parte del Ministerio de Educación de Guatemala. Eh, no me pide eh, dirección de ahí, realmente. Eh, ¿Cuál es tu título? Profesor, ¿verdad? Eso es importante, acá yo debo de empezar a contestar en inglés, ¿verdad? En el caso de los nombres oficiales y todo eso va en español, okay? la parte del Ministerio de Educación no lo coloco en inglés, sino eh, el nombre tal y cual en español, pero luego donde dice cuál es tu título, es decir, eh, cuál es tu reconocimiento, coloquen ahí teacher, ¿verdad? Ese sería el, el primero. Eh, luego nos, nos dice acá ciudad escolar, institucional, eh, u organizativa aquí nuevamente tendría que eh, coloco eh, de dónde me he graduado sí esta parte de ciudad escolar institucional organizativa es de dónde yo he obtenido este reconocimiento como maestro nuevamente ahí puede ser en español sí eh, si alguno de ustedes no es egresado de una normal, es profesor de enseñanza media, pues a, en esa parte va a ir, eh, en este caso, el nombre de la universidad donde ustedes es, está, han estudiado o han eh, ya egresado con ese título en particular, ¿verdad? Yo elijo esta. Eh, luego viene sitio web de la escuela, institución u organización. Eh, por aquí surgió la duda de a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Si querían que yo referenciara el, el sitio web de la universidad o del lugar eh, donde he estudiado, o en este caso, eh, directamente el nombre de la academia. Entonces, eh, todos al final eh, se acordó que era, eh, pues, Microsoft, lo que estaba solicitando es la dirección, ¿sí? De URL, es decir, el sitio web de la organización que yo represento, ¿sí? Entonces, ¿Qué debo de, de colocar ahí? Pues voy a colocar, eh, en este caso, el sitio web oficial. Eh, en mi caso, pues lo voy a ir a traer. Está Ahorita en mantenimiento. Pero me interesa traer esa URL. Entonces eso es lo que me voy a traer, la URL. Ahí está, ¿verdad? Entonces ustedes igual... Van a ir a traer la URL en particular. Eh, en el caso de, de que de repente no tengan, porque también surgió esa duda en, en esta parte donde dice Ciudad Escolar Institucional u Organizativa, eh, si no la relacionan directamente es posible que solamente coloquen ahí Ministerio de Educación. que digamos que fue quien les está reconociendo como profesores, ¿verdad? Eso también es, es la otra posibilidad. Yo voy a dejar estas dos porque sí si me quedó un poquito de duda en esta parte cuando se dio esta inducción eh, para el Club Mía de España, y a ver qué me dicen, ¿verdad? Si, si, si, si me dicen que pues no es ese dato, pues esperaremos. Pero acá sí es el, el sitio web de, en este caso, la institución educativa eh, que estoy representando. Luego acá me dice el país, pues es Guatemala, así que voy a buscar Guatemala. Aquí con la traducción a veces hay que tener un poquito de cuidado porque se corren. Yo por lo general lo que hago después es hacer una revisión en un navegador donde no tenga activo esto o desactivo la traducción para ver que realmente lo seleccionado sea Guatemala y no de repente me... Por lo general me ha pasado que selecciono Guatemala y cuando reviso estoy en Zambia. ¿No? Algo, algo ahí se, se corre. Eh, luego me dice código postal de la escuela... Eh, o institución es, ese si no me lo conozco verdad no, no conozco el código postal entonces es código postal de vía canales así que lo voy a ir a traer es el 01065 entonces ese es el que tengo que pegar por acá y eh, luego me empieza a preguntar Rol actual en la escuela. Y hay varias opciones. Ok. Como todo esto. Yo previamente lo tendría que tener preparado. Así que. En ese documento de Word que les compartí. Y que yo tengo aperturado por acá. Vamos a. Me voy a mover a él. Para obtener de ahí. Esa información. Ok. Por aquí está. Entonces, el, el ideal, este documento de Word que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Nos va a servir de guía para ir teniendo ya toda esa información previamente establecida y que yo la tenga lista, ¿verdad? Eh, acá, por ejemplo, algunas de las opciones que aparecen en ese formulario no están y la única es, bueno, cuál es su título, ¿verdad? Eh, y no estaba eh, el resto de datos que están ahí. Eh, en esta pregunta específicamente, ¿verdad?, donde me está diciendo rol actual en la escuela, pues yo previamente he determinado que soy formador de educación, especialista en desarrollo profesional, que es básicamente lo que hago, y que también soy estudiante inscrito en una universidad de educación, y en otros le voy a mandar también esta opción, que soy consultor de TIC, ¿verdad?, son mis roles actuales, entonces, Selecciono, soy formador de educación especialista, soy estudiante inscrito en una universidad y otro. Y ahí le voy a mandar, en inglés. Eh, luego hay dos preguntas donde me dice si me gustaría saber de Microsoft y su familia, empresas y todas las comunicaciones que puedan hacer. Ya por defecto están los dos chequecitos colocados. Yo no se los quito, se los dejo a ambos y le doy guardar. Bueno, con esto solamente he completado una fase, ¿sí? De hecho, por aquí me dice ya existe un solicitante de registro con esta dirección de correo electrónico. Eh, acá da, me está dando este inconveniente, en teoría yo ya existo, pero... Eh, Realmente es la primera vez que estoy uniéndome con esta, eh, con esta cuenta. Si, si da este tipo de problemas, entonces lo que hago es voy al centro de autonominación nuevamente, eh, voy a la parte que dice hogar, verifico acá en donde dice registre eh, se ahora o inicie sesión, porque pues algo ahí no me permitió y veo si no hay por ahí una opción donde no tenga que volver a hacer este registro. Vamos a ver, centro de autonominación. No, sigo exactamente igual. De hecho, yo ya soy parte de pero verifiquemos, si no hay por ahí una opción donde no tenga que llenar el formulario, porque pues sí, ya soy parte de, y sin embargo me dio el problema, diciéndome que esa cuenta ya estaba registrada. No, no, no, no aparece ninguna donde solo me diga que, que inicie, Y no me está dando la opción como para que yo establezca que ya soy miembro. Bueno, vamos a volver a, a probar. Qué dirección de correo electrónico envía las comunicaciones ya voy a decir que la de la escuela de repente algo ahí es diferente eh, uh, dirección de envío físico pues esta que ya había establecido en su momento, solo voy a ver que no me cambie nada arriba eh, ministerio de educación el código postal este si sí no es el de acá ah, perdón que seleccioné mal aquí era la de Sería este dato, Guatemala y el código postal aprovechando para confirmarlo. Desde el cero uno cero cincuenta estaba, ya lo había introducido mal. Este, el oficial. Ok, y ahora sí, el nombre de la escuela, que era este. Eh, la dirección era esta. No, aquí no debería repetirse, porque de hecho esta es opcional. Ministerio de Educación, Guatemala. Sí, es parte del Ministerio de Educación. ¿Cuál es tu título? Profesor. Eh, Código postal está bien. Sitio web de la escuela. Era este. Y pues eh, soy especialista. Eh, soy estudiante. Y aquí que era la parte de consultor de TIC. Vamos a ver si. Me deja pasar. Sigue teniendo el problema de que ya existe un solicitante de registro con esta dirección de correo electrónico. Estos son los problemas que a veces molestan, pero vamos a cambiar a mi cuenta de Hotmail. No debería, pero Pensemos que es un correo electrónico alterno el que el que me está solicitando, diferente a este. Así que voy ¿Selizante? a utilizar la de Hot. Sí. sí Buenos días a todos. Buenos días. Y dice que yo hice mi registro y me dio un problema eh, similar con el correo que tengo registrado el, en la comunidad. Sí. ¿Ah? Eh, si usted puede regresar al inicio hay una herramienta que le dice que valide si usted ya es un ya está registrado y ya hizo autonominaciones anteriores eh, que valide sus datos lugar? para, para trasladar sí al hogar okay. luego en la parte de abajo están los pasos a seguir antes de ¿Ah? registrarse yo hice Ajá. lo mismo, me registré, y cuando estaba registrando, me decía que mi usuario ya estaba utilizado. Ajá. Eh, y me pidieron que lo primero que debía hacer era el paso uno, que estaba haga clic para acceder a la herramienta. Es una herramienta okay. de validación de, de datos. Aún así, no me, la, no me la validaron, porque decía que ya, ya había registrado. Ajá. Entonces, mandé un correo a, a, a Microsoft Educación, y me Ajá. fusionaron mis cuentas, y ya me aparecieron ambas autonominaciones. Ahora, y ya me dejó hacer pasó, el registro. Ahora aquí pasó algo interesante. Sí me colocaron uh -huh. en automático esto, vean. Ya se lo colocan. ajá entonces ajá. Pues Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Gracias, profesor Felipe. Completemos nuevamente. Al final estamos también en proceso de, de aprendizaje, ¿verdad? Debido a que ellos están haciendo todo este cambio. Y así nos queda registro de, de esto que está sucediendo. Ok, el de escuela, que quedamos que es este. Ah, correo electrónico no coincide. Ah, sí que me hace el cambio este. Pero, um, vamos a, a repetir el proceso. Que, que nos pasa. el era 01 0 54 7 okay. Y ahora el nombre la dirección Este educación Profesor 065, la URL, formador de educación, estudiante, inscrito y otro. veamos a ver qué nos arroja ahora. Sigue, sigue estando. Bueno, entonces eh, me tocará, ¿verdad? Que, que solicitar esa, esa fusión porque definitivamente no me dejó pasar, ¿verdad? Me sigue indicando ahí que eh, necesito eh, hacer ese, ese proceso de fusión de cuentas. ¿Ese proceso de fusión de cuentas, eh, profesor Felipe, era para fusionar cuentas o para validar que esta es nueva? Eh, la herramienta que, que, que da Microsoft en los primeros pasos ¿Ah? es para eh, tomar la, las nominaciones que tiene anteriormente. Si es usuario ah. nuevo, no, no importa, se registra y, y le va a dejar llenar el formulario. Si es un usuario activo dentro de la comunidad, le va a pedir que utilice la, la herramienta para que todos los datos anteriores se los se lo lleve a esta. En el caso, eh, igual me pasó a, a mí, creí que usted había fusionado y había activado la herramienta. Cuando solo le di iniciar sesión, me toma como que estoy creando una cuenta nueva. Y cuando quiero validar, le dice esta cuenta ya existe, porque Ajá. ya está registrada la cuenta. Mm, como en... Media hora, más o menos, me contestaron el correo que me iban a fusionar las cuentas porque ya existía. Ya pude ingresar normalmente y ya me dejó editar mis datos. Ahora okay. lo que van a hacer, lo que acaba de hacer es una, para Microsoft ahorita es una cuenta nueva. Como uh -huh. mudó el, el programa, lo, lo mudaron de, de sitio. Sí, así eh, es. Entonces, para Microsoft ahorita creó una cuenta nueva y la cuenta anterior, entonces se duplicaron. Lo que tiene que solicitar es la, la fusión de las cuentas. Ok, ¿un correo acá? Un correo ahí, exacto. Y arriba están los pasos para los compañeros que no lo han realizado. Está el paso 1 al 4 para habilitar sus credenciales. Uh -huh. Ok, entonces, ¿y la mandaste del correo electrónico eh, personal? Eh, personal, de Ablo. Muy bien, vamos a, vamos a colocar acá el dato. Y entonces solicitud. Eh, ¿De qué sería? De fusión de cuentas. fusión de cuentas para... Autonominación, la vamos a ver. Autonominación. Mi expert 2021-2022. Ok. Bueno, entonces, eh, voy a dejar enviado ese correo electrónico, ¿verdad? Y esperar a, a, a, que, a que me respondan. Eh, igual eso puede que sí suceda rápido o, o nos lleve más tiempo, ¿verdad? Y, así que. Posiblemente eh, completaré mi registro. Voy a hacer un segundo llamado ya cuando esto esté solventado para eh, completar la actividad que tenía pensada para el día de hoy. Eh, lo importante de, de tener todo esto utilizando la misma cuenta de correo electrónico es que eh, esa misma cuenta de correo electrónico es la que debo de utilizar para activar mi cuenta de Acclaim. Porque eh, parte del proceso de, de la guía es que yo tengo que tener ya activo este otro portal, que es el de Chris a y donde a mí me van a aparecer mis insignias. De hecho, aquí aparecen las que he ganado dentro de Microsoft Learn, ahora aquí se van a estar reflejando y las que en este caso eh, está entregando también en este eh, el, el Microsoft a todos los que son reconocidos como MIE expert o MIE fellow o, o cualquier otra verdad en su momento pienso que también va a suceder con los MIE trainer porque el MIE trainer es un, es un modelo también o una ruta un poquito diferente pero que pienso que deberían de, de integrar. Entonces, esta es, por ejemplo, la del año pasado que, que aparece, eh, donde pues dice que yo soy reconocido como, eh, en este caso, mi expert para el periodo 2021. Si le doy aquí detalles adicionales, pues lo que me manda es nuevamente a la parte de, de, de unirme a, al centro eh, algo que, que sí es importante es eh, eh, los criterios de obtención que, que se tuvieron. Aquí están estos otros dos. De hecho, esta, esto que estoy grabando es porque yo he iniciado para aplicar como mi Fellow. Entonces, eh, eh, quieren evidencias de eventos de este tipo. E idealmente donde hayan participantes, adicionalmente de otros eventos que se hayan realizado eh, de capacitación a nivel eh, más global, ¿verdad? Entonces, eh, están esos otros dos modelos, Esta, estos reconocimientos igual los entrega Microsoft directamente después de validar cierto grupo de evidencias. Y... Qué más me interesa mostrarles por acá así, ah, la parte de la vista pública, porque en la parte de la vista pública, si yo le doy clic aquí al botón verificar, ahí me dice, ¿verdad? Cuándo fue emitido oficialmente, quién lo emitió, eh, fue emitido utilizando esta herramienta de, de Crisly, y emitido a quién. Fui aceptado, es decir, yo acepté esa insignia el 3 de septiembre y la última actualización fue al 3 de septiembre, ¿verdad? Y pues esta eh, insignia caduca, eh, o ya caducó en estos días y estoy en ese proceso de renovar para el siguiente periodo eh, que Microsoft sugiere. Por acá también les voy a compartir algo relacionado con, con esto de las insignias para que... Ustedes también aprendan más en relación a todo este tema de las insignias, así que lo voy a dejar por acá para que hagan su revisión y creo que ya solo me haría falta, eh, si quieren descargar la, la guía de autonominación, ya se las compartí, el código, el código de canje, verdad, que es este, lo voy a compartir y que era justo el que había dejado también por acá. Vamos a ver en dónde está, dónde está, dónde está. he dejado todavía esa pantallita? Yo creo que sí la, la cerré. El código de canje y lo estoy colocando también ahí en el chat, ¿verdad? Para que ustedes puedan cambiarlo dentro del de Centro de Educadores de Microsoft. Eh, el canje de, de esto, pues es, es bien sencillo dentro del Centro de Educadores de Microsoft. Eh, voy a regresar al centro, aquí me aparece, aquí dice canjear código de logros. Así que ahí lo pegan, le dan redimir y listo, ¿verdad? Esto eh, pues les va a dar a ustedes ciertos puntos y en el caso de los que somos entrenadores, sirve para nuestro registro, ¿sí? Este registro nos da una estadística y eh, una vez hemos alcanzado ese, ese reconocimiento, ¿verdad? Dentro de, dentro de eh, um, Microsoft, pues tenemos que, que cumplir con, con algunas cuestiones. Eh, por acá, ya tenía listo mi soy para presentarles esta parte, pero por ejemplo aquí está la parte de entrenamiento y eh, conforme se van canjeando todos estos códigos, a nosotros nos permite ver esto, ¿verdad? Eh, somos mi Trainer, eh, tenemos que dar cierta cantidad de... De, de capacitaciones y, y la manera en que Microsoft está verificando que estas capacitaciones han llegado efectivamente a los docentes, pues es cuando los presentes actividades como la de hoy hacen ese canje, entonces una vez canjean ese código, se registra en nuestro tablero, eh, para mantener el, el formato de MIE Trainer, y se lo estoy comentando porque de repente alguien quiere llegar a alcanzar ese proceso y, y volverse también formador de formadores, eh, hay que alcanzar 100 personas. Entonces con 100 personas yo mantengo mi categoría de MIE Trainer. Si llego a 400 o supero las 400, que es el caso del que, el que yo debo de alcanzar por ser eh, MIE Master Trainer, eh, voy al, al 50%, eh, entonces tengo que ir y tratar de alcanzar esa cantidad de gentes en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Y en ese proceso estamos. Entonces, eh, ustedes hacen el canje y, y ya nosotros lo podemos ver reflejado. Repito, este es el código para canjear, para que ustedes lo puedan... Eh, pues en este caso, hacer efectivo a través del Centro de Educadores de Microsoft. Y con esto, pues se eh, daría por finalizada la reunión del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta en particular que realizar, como para eh, resolver en este momento. Pueden levantar ahí su su manita si quieren hacer alguna consulta en particular, si no es así, pues eh, daría por finalizada la reunión del día de hoy, que, que pues, la tenemos en parte inconclusa, verdad, por ese, ese mismo tema de, de que el correo ya estaba registrado, entonces no me permite completar ese formulario, y una vez me hagan esa fusión de cuentas y si den la notificación a mi correo electrónico personal que ha sucedido, pues realizar. Así que eh, posiblemente esté convocando a un, a un segundo taller para que quede registrado el proceso completo. Eh, tal vez como anticipo, idealmente ustedes tienen que tener preparado un SUEI. Sí, este, este suey en particular, yo tomé este pero realmente es, es, es el, el que evidencia, ¿sí? es un suey profesional donde ustedes hacen la presentación, su visión y su misión personal, porque hay unas preguntas por ahí en la guía donde pues me piden qué es lo que yo he hecho o qué pienso hacer una vez sea nominado como mi expert. Entonces, eh, pues lo tengo que tener ya ahí preparado, eh, puedo tener las evidencias y qué mejor que hacerlo dentro de ese eh, suey personal, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van colocando pues, todo lo que, que han logrado en un cierto periodo y lo que piensan, Alcanzar eh, próximamente sus correos electrónicos, sus redes sociales, eh, todo, todo lo, lo relacionado eh, que han realizado durante pues, eh, el último tiempo. Eh, en su caso en particular, idealmente que sea con eh, evidencias de lo que han logrado en sus instituciones educativas. Yo lo tengo así un poco más general porque pues, me toca que trabajar más con docentes, no tengo proyectos específicos o que directamente tenga injerencia con grupo de estudiantes, entonces pues lo, lo que estoy manifestando en mi SUEI es justamente todos estos talleres, todas estas actividades que realizo en diferentes redes de aprendizaje, ¿verdad? Idealmente que ustedes tengan este SUEI preparado porque pues si sí lo piden, como parte de ese formulario que se completa, para que Microsoft valide lo que ustedes hacen. Así que eh, yo doy por finalizada la reunión el día de hoy. Gracias por haberse hecho presentes a, a la misma. Eh, repito, esta grabación eh, va a estar publicada también oficialmente en el canal de YouTube de Le Computación y en mi canal eh, personal. Así que voy finalizando esta reunión y pues pasen todos un excelente y bendecido fin de semana. Hasta la próxima.